Muy buenas tardes, bienvenidos un día más al canal. Vamos a bajar un poquito el aire acondicionado, que si no suena mucho. Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. está el sábado, sabadito, un poquito aburridito. <ríe> ha habido un pequeño movimiento ahí de pullback. Vamos a ver cómo responde. Pero lo más interesante es ver mmm, cuál es este siguiente movimiento que parece que Bitcoin puede desarrollar. Evidentemente, como todo movimiento, tiene una vertiente para arriba y otra vertiente para abajo, joder, que no, acabar de descubrir América, eres la hostia, no, no, pero claro, vamos a ver qué posibilidades hay de una cosa o qué posibilidades hay de otra cosa y como siempre, por qué, que es lo más importante, así que, sin más dilación, comenzamos. Moneda, qué rápido le he dado a todos los botones. Bueno, pues únete a la mejor comunidad de criptomonedas. Tienes por ahí abajo los links al que quiera que se una y el que no también. Bien, dicho esto, eh, Bitcoin, joder, por cierto, eh, eh, uno se hace mayor y ya va una boda y ya no es lo mismo. Eh, o sea, uff. como te líes a comer, a beber, a pegar botes, Jesús. Jesús. En fin, eh, qué tiempos aquellos. <ríe> eh, Bitcoin, de momento estamos viendo pues, una pequeña caída en el volumen. Esto es algo completamente normal. Estamos en día sábado, pues, ¿qué queremos? No podemos mantenerlo. Es, es muy complicado. La semana pasada se mantuvo, pero porque por esa caída, tal. Entonces, claro, era otro rollo, pero <ríe> esta semana volvemos otra vez a lo que es un fin de semana. Dentro de que no está tan mal, ¿vale? Ahora bien. Esta vela de cuatro horas que llevamos, veis que está un poquito verde, tiene muy poquito volumen, llevamos una hora y cuarto, vamos a ver si es capaz de irse por encima de estas ramas, de estas medias, estas dos pequeñas verdes que hizo aquí, sería lo suyo, si no, mal nos las podemos ver. ¿Por qué? Porque, bueno, en principio veíamos este hombrito, cabeza-hombrito, teníamos una línea clavicular y línea de tendencia a su vez de todo este movimiento. Eh, ayer le hicimos la pasada, se ha hecho hoy el pullback en 4 horas, que por eso he hecho ese vídeo cortito. Y, bueno, pues vemos que nos apoyamos en la EMA 20, es decir, retesteamos no solamente la línea de tendencia y clavicular, que coincide, sino de que también la EMA-20, y bueno, pues parece, parece de momento que en cuatro horas quiere volver a rebotar. Bien, esto sería el típico movimiento de eh, rompimiento de una línea clavicular de un hombro de cabeza a hombro, que pues pasa, hace el pullback, y luego ya empieza el movimiento. Vale, esto es por un lado, pero, ay, que no, estos peros tuyos me matan, pues mmm, pueden que nos maten. A ver, no en el sentido, es un sentido figurado, ¿vale? No, vamos aquí a, a liarla. Vamos al diario, no, vamos al semanal. Vamos al semanal. ¿Qué pasa con el semanal? Pues que, ¿qué suele pasar? ¿Qué suele pasar? Típicamente, también, igual que acabamos de ver, que yo gano una línea de tendencia, una línea clavicular, la paso y hago un pullback, ¿vale? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando yo vengo aquí, y pierdo una, eh, un soporte dinámico, una, una media. Pues que lo pierdo, intento algunas veces hacer un pullback, ¿vale? No puedo y me voy para abajo, ¿vale? Eh, todo esto pasa como norma general, o sea, no es algo que sea, que sea raro, ¿vale? Puedo en el pullback, como pasa, bueno, es que claro, esto es semanal, es muy bestia, ¿sabes? Puedo ganarlo o perderlo, pero no, no, no, no, no. Aquí, por ejemplo, lo veis muy bien, ¿vale? Por ejemplo, la línea de tendencia, pullback, ¡pum!, vuelvo y lo pierdo. ¿Sí? Entonces, esto es un poquito, aquí igual, ¿veis? Pierdo la media de 100, pullback, y sigo cayendo. Normalmente, cuando hemos llegado a la de 200, hemos rebotado, la hemos probado un par de veces y hemos tirado para arriba. Pero esta vez, ¿qué ha pasado? Pues que hemos llegado a la de 200 y la hemos perdido. Entonces, ¿qué creéis? Yo os lo pregunto, ¿vale? Os lo pregunto en general. ¿Qué creéis? ¿Que vamos a hacer pullback para seguir cayendo? ¿O que vamos a cerrar la semana por encima? Por encima de los 22 y medio? ¿Qué es lo que hace falta para decir? Bueno, puede, puede haber una posibilidad de irnos para arriba. ¿O...? Que esta semana más o menos se quede como estamos, un poquito más arriba quizás, y la semana que viene se haga el pullback y pase como un fake out, bueno, semanal, podría darse, nunca se ha dado. Pero como estamos en estamos en ese momento de nunca se ha dado, y ya empezamos a ir, yo nunca pensé que fuese a caer tanto, etcétera, etcétera. O sea, son, son muchas cosas, ¿vale? Esto es, esto es totalmente normal, es decir, se juntan muchas consecuencias y el análisis técnico tiene sus limitaciones y ahora las estamos viendo. Habrá gente que diga, no, no, porque Pepito ha dicho que... A mí lo que diga Pepito, como comprenderéis, hay gente que sabe mucho, pero está... Hay gente que sabe mucho y estamos ya... O están, ¿vale? Extendiendo el análisis técnico a los posibles fundamentales que tengamos. ¿Vale? Pero el técnico de base se basa siempre en qué ha pasado anteriormente. ¿Vale? ¿Vale? Eh, en este caso, todo lo que ha pasado anteriormente ya ha pasado y estamos en ese punto en el cual hacemos cosas diferentes o vamos a empezar, parece ser, ¿vale? Al cerrar por debajo de la media de 200 eh, la semana, vamos a empezar a hacer cosas que no se habían hecho anteriormente porque hasta ahora, pues todo es normal, eh, solamente hay una que todavía nos queda por romper, ¿vale? Porque dices, bueno, la media la perdimos tal, pero sí hay una que todavía no se ha cumplido, que normalmente se ha hecho. ¿Cuál es? ¡Hostis! Vamos a verla. Pues muy sencillo. Si yo me pongo aquí arriba y tiro para abajo, para abajo, para abajo y digo 82, entre un 82 y un 84%, ¿vale? Es decir, 11.000, 12.000, ¿vale? Más o menos. Eso es lo que ha caído Bitcoin en ciclos anteriores. Esta vez, eh, ¿por qué? Y esto es importante también verlo. ¿vale? ¿Por qué se rompe la media de 200 en vez de apoyarnos en ella? Pues muy sencillo, porque en otros ciclos hemos tirado mucho más arriba. La media de 200 está donde está y está tan abajo. O sea, perdón, está, está, en, esta, está en esta zona. ¿vale? Porque no hemos tirado más arriba, sino estaríamos más separados de ella al caer. Entonces, estábamos muy cerca de ella, ¿por qué? Porque hicimos estas dos jorobitas aquí arriba, hicimos este doble techo, y nos estamos yendo mal abajo, que no es un doble techo relativo, pero sí, doble techo al final está cumpliendo como tal. Entonces, ¿qué pasa con los dobles techos? Fijaros, ¿vale? Aunque sean un poquito amorfos, tenemos aquí esta subida, esta subida, y esta, esta está siendo más, más despacito. Pero, ¿qué pasa con los dobles techos? Si tenemos aquí nuestro centro de ese doble techo, esa M, ¿vale? Pues muy sencillo, que tienen que llegar a donde comenzaron. Y coincide también vale coincide también con esta zona, que bueno puede ser de ese retroceso hasta el 82-84%, que sí se han dado en ocasiones anteriores. En la primera del todo fue incluso más, pero era normal porque Bitcoin era muy chiquitito. ¿Llegaremos a esos puntos? No lo sé. No lo sé. Cada vez estamos más cerca, es decir, ahora mismo estamos más cerca de 12.000 que de 30.000. Esto es una realidad. No, bueno, no. Bueno, sí. Bueno, no. Vale, estamos ahí, ahí. <ríe> ¿Vale? Entonces, eh, hay que, hay que, hay que ver, ver eso un poco. Cosas que tampoco habían pasado, ya están pasando, pues lo que estamos rompiendo en, la, en el R6 semanal. Es decir, aquí sí que llegamos ahí abajo, vale que es justo en el punto en el que estamos ahora mismo. En, en la primera vez de febrero del 12, ¿vale? pero este toque anterior ya era más alto, este fue más alto, este fue más alto, y sin embargo aquí ¡pum! Pues nos hemos venido por abajo. Es decir, es la primera vez que hacemos uno más bajo. Esto es algo raro. No tiene por qué, porque no tiene por qué comp comp comportarse bla, pa, pa, pa, pa, comportarse exactamente igual que las veces anteriores, pero de hecho estamos viendo que aquí hicimos, fijaros, que pedazo de techo y pedazo de techo en RSI, Aquí fue a base de dientes de sierra, fue completamente distinto el comportamiento, ¿vale? En este, claro, aquí encima tenemos el bicho, pues tenemos uno y dos, el conejito con las dos orejitas, ta, ta, arriba y nos vamos para abajo, ¿vale? Eh, no tiene nada que ver el movimiento de, de uno y de otro, ¿vale? Entonces, eh, como, como no tienen nada que ver los diferentes movimientos, pues tenemos que ver que tampoco tienen nada que ver en los movimientos anteriores, pero sí que aquí bajamos un 84, aquí bajamos un 82, aquí bajamos. Pues posiblemente rondará esa, eso puede rondarlo perfectamente. Vale, lo digo para que no perdamos eh, mucho el norte. No perdamos mucho el norte. Ahora bien, ¿cuánto tiempo se ha permanecido abajo? ¿Cuánto tiempo se ha permanecido en esa zona que, además, es, es una zona de acumulación de natural? Y por otra parte si cuánto tiempo van a dejar esas ballenas que tienen acumulado mucho más arriba eh, cuánto tiempo van a dejar que se caiga tan abajo yo no creo que vaya a ser mucho otra cosa es que, claro una, me, refiero, me refiero a la caída y luego a la subida luego ya que estemos horizontales durante un tiempo es lo más normal del mundo porque eso, eso se tiene que recomponer y además, como hemos visto en ocasiones ya mmm, no tengo por aquí el... no aquí no lo tengo aquí lo tengo Aquí tampoco lo tengo. Joder, qué desastre tengo yo aquí, macho. Es tremendo. Es increíble. Aquí sí lo tengo, mira, ¿ves? Pam. Vamos a ponernos en semanal. Pam Y vemos que el pedazo de hueco que tenemos en la zona. Vamos a ver todo el camino. ¿Vale? Y, y fijaros, es que es que no hay volumen. Aquí, dice, joder, aquí cómo ha habido tanto volumen, por porque estuvimos un mogollón de tiempo en toda esta zona ¿Vale? aquí no hemos estado veis, desde la zona de 12 hacia arriba hacia este soporte hasta este soporte hemos estado muy poquito Esto, todo este hueco es enorme entonces claro aquí genera un volumen un hueco de volumen muy grande a medida que nos acercamos cambia un poco el perfil vale pero habéis visto que acaba de cambiar y muy poquito, es decir, aquí seguimos teniendo un mogollón de volumen, se negoció muchísimo claro, esta caída se negoció una burrada pero ya está, entonces de momento, nuevamente vemos que este, esta parte superior que está en 12.000 ¿vale? vuelve a ser una zona en la que ha habido mucho volumen ahora bien, la pregunta que yo llevo haciendo durante bastantes meses y esa afirmación que yo creo, es decir si yo soy una ballena y tengo una compra media en X, y la quiero mejorar, ¿qué necesito? Que el mercado baje. Si no, como narices voy a mejorar mi posición. A medida que compré más, lo iré comprando más caro, no lo voy a ir comprando más barato. Encima, tenemos una crisis galopante, veamos, tremenda. Tenemos una serie de cosas. ¿Qué más queremos? Pues seguir bajando. De momento seguir bajando, porque no ha habido ni un solo impulso, ni un solo movimiento, nada de nada de nada de nada, que nos haga pensar que nos podemos ir ya para arriba. ¿Que puede haber algún rebote? Sí, claro, evidentemente. Eso sí, tenemos aquí una buena mecha, aquí tenemos una velita, pero fijaros la semana ridícula que hemos hecho. Con tanta emoción que... ¡Hala, que ya nos vamos! La semana es una jodida castaña de... de mierda. O sea, una mierda de de semana. ¿Qué necesitamos? Pues una semana, la semana siguiente de verdad, sube... O, ...o no vamos a hacer absolutamente nada... ...entonces mi pregunta para todos es eso... ...¿qué creéis que vamos a hacer? ¿A hacer ese pullback? ¿En una o dos semanas o lo que sea? vale ¿O vamos a seguir cayendo directamente... ...y, y a que esto que lo pare hasta que llegue donde tenga que llegar? Ya me lo contáis... ...bueno, el, la dominancia del títer... ...ha estado cayendo unos días... ...hoy está bueno pues hay paradita... ...lo que es normal de fin de semana... Totalmente lógico. Y la de Bitcoin, vamos a verla por aquí. Que la tengo por aquí arriba. Pata Vale. Ha subido otro poquito. ¿vale? La línea de tendencia que tenía en la zona. Ha perdido esta zona. Veis que fueron estos máximos que hizo aquí. Le hemos perdido. Vale. Pues se ha apoyado ahora en esta zona. Que tenemos en la siguiente escalón, vamos, por así decirlo, yo creo que va a seguir bajando igual hasta estos mínimos de la zona, en la 41 y medio más o menos, ¿vale? Estaría bastante bien. Y hay gente que me ha dicho, luego si rebota sería una oportunidad para las altcoins, pero estamos locos. No, no, la oportunidad para las altcoins está siendo ahora. Es decir, lo poco que se estén recuperando las altcoins, ¿vale? Hasta que termine de caer, si es que termina de caer hasta aquí, que no lo sabemos, es una probabilidad, ¿vale? Eh, es ahora, como le de, en cuanto le dé por rebotar, las altcoins están jodidas. O sea, en el momento que esto empiece a subir, otra vez la dominancia de Bitcoin, las altcoins están jodidas. ¿Vale? O sea, estar muy atentos con estas cosas porque parece un juego, pero no es un juego. <ríe> a lo mejor estaría bien que hiciera este techo, un doble techo y luego cayera. Pero, a ver, que de... No nos, no nos volvamos locos, ¿vale? Las altcoins, como rebote otra vez, van a sufrir una barbaridad. Y entonces sí que la vamos a tener calentitas, calentitas. ¿Vale? Entonces yo no, por eso me estoy aguantando de publicar más altcoins. Lo que podemos comprar a largo plazo vale, pero lo que no, que es menos, que todavía puede bajar bastante, hay que tener mucho cuidado. El total market, pues hoy está, pues es un paradito, un poquito rojo, algo que es bastante normal para el fin de semana. ¿Qué tenemos luego por las altcoins? Bueno, pues cosas interesantes. Vemos estado viendo en estos días. Vamos a ponernos en diario como muchas estaban peleando en la EMA20 y luego si sí estaban yendo dirección a 50. En el día de hoy, pues ha habido un poco de todo, ¿vale? Eh, tenemos un, los disparos que os he dicho que iban, yendo, iban a ir y van seguir, y va a seguir habiéndolos, ¿vale? Eh, por ejemplo, Algorand, veis que ha llegado a la EMA20, está tonteando, tal, y la mayoría que han hecho, una vez hecho esto, pues sí, a la de 50. Pues bueno, pues para mí es una de las que son candidatas. Eh, si veis, su esquema contra el Bitcoin está inclusive mejor pero fijaros el pepinazo que puede pegar. No sé si lo pegará o no, pero de momento tenemos un muy buen porcentaje de donde estamos hasta la media de 50, 18%, y hasta lo que es la resistencia de los máximos relativos que hubo aquí en este escalón, pues es un 45%. Está bastante bien. Eh, Idex, por ejemplo, ha subido, fijaros el pepinazo que ha metido en el momento que ha, que ha pasado ese escalón, 50, plaf ¿Vale? True, tres cuartas de lo mismo. En cuanto ha pasado ahí? Igual. Farm, tres cuartas de lo mismo. ¿Vale? O sea, Dom está llegando, Emma, con lo cual le queda el siguiente pepinazo. Los cortos de Bitcoin están empezando a subir un poquito, están haciendo pullback, han hecho... ¿Veis que cayeron de, la, de lo que es el canal? El 50% del canal, hicieron pullback, volvieron a caer, vuelven a intentarán por volver a probar, claro que sí, ¿por qué no? Y además la media de 100 y de 200 le están sustentando. ...que lo ideal sería que las perdiesen para abajo... ...y nosotros pues pudiéramos eh, volar libremente... ...pero... <ríe> ...tal y como está el mercado es difícil... ...difícil eh, ese pequeño vuelo... ...ese rebote que buscamos... ...bueno vemos BID por ejemplo... ...que veis igual la guerra es exactamente la misma... ...intentando pasar a la media de 50... ...la SNACA con un 8.33... cuartas de lo mismo llegando a la, a la EMA 20... ...siguiente paso ir a la de 50... ...esto es así... Cílica 6.24... ...veis cílica como ya sí pasó más limpiamente... La EMA 20 ya está en la 50. Si pasa de aquí, pues a por estos máximos que tenemos. Vale, ya veremos después si consigue hacer algo más. Compound 625. Llevaba varios días. Igual haciendo lo mismo. Ya ha pasado. La. Hoy confirma. ¿Vale? Ya por encima de la. De la EMA 20. A ver si es capaz de irse. Tenemos por un lado. Un 14% aproximadamente. A la 50 y ya, si se nos va a esta zona de, de máximo relativo, estamos un 55% aquí. <ríe> Dios mío, qué cosas más bonitas nos dices que no. Eh, presearch dinero gratis, pues ahí un 5 y pico está exactamente igual que todas. Ya ha pasado, está intentando confirmar la media de 50 por encima, va un poquito más adelantada que algunas, a ver si nos llega la media de 100. Y bueno, pues estaría bastante, bastante bien. Eh, esto es como dices, joder, qué bien me vendrían ahora 100, 200, 300 pavos con un extra de pre-search pues si te pones pre-search eh, como buscador, te va dando tokens con cada búsqueda, y ahora te está dando 0 0 0,1 no, o sea, 0,01 no sé, 0,1 creo que estaban dando ahora, no sé, no, sé, no, no tengo claro tampoco tampoco lo miro, ¿vale? yo simplemente de vez en cuando miro a ver si tengo he llegado a los 1000 para cambiarlos, convertirlos y ya está eh, entonces, bueno eh, más allá de eso no lo miro y cada X yo luego los voy guardando, y ya cuando suba otra vez a 30 céntimos, 20 y tantos céntimos, algo así pues entonces lo mismo, eh, sí que lo sí que los cambio y listo. Y es pues eso pues ese pellizquito. Y dices, oye, me ha salido gratis, pero por hacer lo mismo que hago y Google no me paga, pero sin embargo esto sí. Eh, ¿Qué más tenemos? Sí, Drashiva Dodge GMT. Pero, por cierto, os dejo por aquí el link de PreSearch por si alguno quiere darle chicha. San mira, San también está por aquí, haciendo exactamente lo mismo, ¿veis? Igual, el escama es idéntico. Y sigue, y sigue, y sigue, siguen, a, siguen todas adelante. Entonces, bueno, es un poco lo que tenéis que buscar. Pegarle cuatro vueltas, creo que está bastante interesante, sigue siendo interesante. Vamos a ver ahora qué es importante, por ejemplo, en Bitcoin. Es el gap, el señor gap que tenemos abierto en los futuros del CME, BTC1D, que se cerró en 21.125, ¿vale? Y que, bueno, pues, claro, si empezaba a subir, a subir, a subir y eh, tenemos que mantenernos más o menos en esa zona aunque si se pone a subir luego tenemos un, un gap abajo no pasa nada porque lo cerraremos porque después subamos lo que subamos después la noticia es que volveremos a caer señores esto todavía no ha terminado esto queda un camino todavía bastante largo hay que aprovechar las oportunidades que vayan saliendo en todo este mercado a lo largo de estos meses desde aquí hasta yo creo que octubre eh, y, bueno, pues ya iremos iremos midiendo esas cosas, ¿vale? Pero tener paciencia porque es lo único que te va a salvar la cartera. Y no os digo nada más. Así que, bueno, feliz sábado. Espero que paséis bien. Chicos chicas, lo que digo siempre, invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.